Buenos días Virgo Yo soy Mari, bienvenidos al canal Mariposa, Monarca, Tarot Voy a ser selectiva En las ruedas solares que voy a desarrollar Ok Estoy sacando horas De mi descanso Recuerden que trabajo 12, Entre 11 horas 12 horas Y en este lugar Eh un poco complicada la cosa, pero bueno, trabajé dos días, descan descansé hoy porque estoy de entrenamiento. De lo contrario, allá va eso. Vamos a ver, porque yo soy un poco atravesada con los horarios. Y mi hijo no me gusta ir detrás del dinero. Y mi hijo, que y en un país donde yo estoy sola, un país muy duro, para no, no me parece. Pues entonces, les voy a desarrollar su lectura de, eh, les decía, Rueda Solar. Yo estoy dejando casi todos los días una reflexión acerca del, bueno, yo miro la, el tarot del de, simbolón y según la percepción, la intuición, el, la reflexión que me llegue, yo la estoy desarrollando y la estoy subiendo a mi página de Facebook que se llama así Mariposa Monarca, pero con una sola O. Por si ustedes están interesados pueden pasar por esa página para que vean esa, esas reflexiones que ha sido de momento así tú sabes, por intuición, porque me motivé pero pienso mejorar esa historia como a ver, pidiéndole una carta al universo, ¿ves? Como algo así. Una carta al universo del día a día. Recuerden que esa de tarot es de astrología. No es como este, ¿ok? Pues entonces, Virgo, les estoy subiendo alguna que otra foto de cómo luzco, parezco una cosmonauta, una, una buceadora, qué sé yo lo que parezco esa foto solamente me las puedo tomar en lo que es lugares tú sabes como el elevador algo así porque en los hospitales está prohibido ese esa tiradera de fotos ok si puedo <ríe> si puedo robar alguna <ríe> sin comprometer al enfermo pues para que vean para que vean <ríe> una guerrera más. Ok, Virgo, yo les dije, les voy a comentar, les voy a contar Es un trabajo durísimo, todos los pacientes graves Y se tienen casos de recovery Es decir, que se están recuperando de visitante con corona Pero también lo, lo estamos teniendo al, y al, al, ¿cómo es? al duro y al directo Y yo no lo soy de estar metiendo miedo, obvio. no, no, no, no, no pero si sí les digo, seguidores míos, fanáticos, eh, cibernautas que pasaste por esta casita, que se protejan mucho, que piensen dos veces antes de querer, tú sabes, eh, poner nuestro ego ante lo que es evidente. Personas jóvenes, 50, 57, 52 años, 56 años. Ese hospital donde yo estoy no recibe menores de 18 años. Pero créame que cuídense, ok. Vamos a ver. Bueno, parece que Vigo me va a seguir la. me va a seguir el paso. Veo como que Virgo quiere comenzar algo nuevo en su casa 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Veo que Virgo me va a seguir los pasos míos, me parece, no sé. Veo algo bonito ahí. E incluso un romance, puedo haber. Miren, yo estoy mirando aquí en la casa 1 de Virgo. Yo soy imagen, yo miro, yo veo yo estoy mirando aquí a la carta del mundo no sé si estás mirando algún, alguna temática con el extranjero o alguna graduación pendiente o un camino por comenzar sabes que ha cerrado un camino para ti ha comenzado otra situación nueva y eso un tanto te puede como que no entiende qué está sucediendo lo que está sucediendo es que hay una nueva eh, ya sea que te gradúes o hay una nueva oportunidad de explorar, de vivir okay, de estudiar de lograr, pero sin nada que tenga que ver, estigmas ningunas con el pasado, ok, en la segunda casa te sale recursos, posesiones valor, autoestima, te sale la, el paje de espadas el valor, el, la el recurso que tú tienes con esa cartica, es que mire bien las cosas con claridad mental que no te deje llevar por impulso que mire bien los contratos que vayas a firmar que revises, que busques, que indagues ok, que tengas cuidado a la hora de firmar papeles, pero también es recibir papeles de tu parte, ok o, pa o tú recibir papeles te llegan papeles, ok entonces eh, en dos palabras, el intelecto es lo que te vas a tener a, a favor ahí, ok como recurso intelecto, ve las cosas con claridad mental y definidas entonces te sale Y conectar, relacionarte también Te sale la casa 3 Comunicación, pienso Vibro, digo Viajes cortos, hermanos Bueno, yo ahí yo veo a Vico un poco Con un 5 de oros O tú le das, tú cierras capítulo Es decir, tú A ver Hay un tema de, de Pensarse más positivo Pero aparte de eso, también es como Que estuvieras tú en esas memorias de Momentos que tú te has sentido solo, sola que, O abandonado, abandonada O que eh, No sé, no fluye comunicación con alguien Ves cosas así ves como, tuvieras, como que estuvieras mirando Con un poco un poco así de De, de desasosiego, de misterio o, o negación, o negatividad Esa casa 3 ¿Ok? Entonces en la casa 4, que es la casa de los padres, hogar, raíces, eh, familia, templo, tu mundo interior, ves, tu propio mundo, te sale un 5 de varas, otros 5 más. Ahí es como que hay un tema tuyo que puede ser que está en tu interior, ok. Pero también puede haber cierta desavenencia en la casa 4, ok, cierta desavenencia o demasiada. Está demasiado, a ver, entregar demasiada energía, pero sin canalizarla o sin sin un objetivo B central sin algo así también se puede estar mirando pero puede haber disgusto. en la casa 5 te sale una nueva un nuevo proyecto que pares o un nuevo proyecto que te aparece un nuevo proyecto que estás mirando puede haber un embarazo, Vico puede ser hembra, el bebé Ahora, también es como que tú tengas una nueva conexión, un romance, un nuevo, un nuevo romance, ¿ok? Un nuevo amor le llega a Virgo. En la casa 6, la casa de... Eh, trabajo, bueno, el trabajo subordinado, ¿ves? Te sale ahí un, un mago. Mira, vete a, a tu intuición. Pero también es que... Veo conexión con alguien importante... Alguien que es como un mago... O una maga... Ok... Pero también esto... Yo lo miro como... No sé qué... ¿Qué, qué estarías tú iniciando? En la casa 6... Dicho sea de paso... Puede haber un romance en el trabajo... No sé qué, qué proyecto estarías iniciando... Donde se te puede mirar como... Una persona con cierta autoridad... Pero también es como... Vico siempre tiene facilidad o habilidades de organizar el trabajo ¿ves? De, de, de aportar algo donde esté ok se termina como te decía como una persona líder es posible que te pidan ayuda o, te, o tú puedas eh, involucrarte en algo nuevo pero eres tú quien puedes tener la voz cantante en la casa 7 para esas parejas más sensualidad más, más eh, situaciones de convivencia más intimidad ok pero también esto viene siendo como es la casa de los socios, el divorcio el, no veo ningún divorcio aquí lo que veo en todo caso es una sociedad con una mujer asociación con una mujer ok, o tú emprendes eh, con una sociedad ¿ves? que tenga que ver con empresas, con naturaleza cosas así no obstante eh, no es una cosa nueva, tendrías una guía si no eres tú misma porque esa carta es, o tú mismo, porque esa carta es Virgo, Tavro, eh, Capricornio veo cierta estabilidad en una sociedad, ok cierta irmandad, cierta estabilidad te decía entonces, hay un reinado ahí en esa casa 7. En la casa 6, eh, digo, casa 8, te sale la casa de lo que es la sexualidad entrega con lo que valores compartidos y transformación. Yo estoy mirando que tú te comunicarías mucho más con una nueva posibilidad de relación, ya sea una gran amistad o buen compañero de trabajo o, una, o un romance. ¿Ok? Sin embargo, la casa... Y si tienes, si compartes recursos con otras personas, veo a colaboración con tu persona. Sin embargo, la casa 9, la filosofía, religión, medios, estudios, superiores, etc. Ta, ta, ta. Yo veo ahí como... Pico, no siempre se tiene la razón. Ok, por si acaso. Pero veo ahí como cierta... Un disgusto. Ok, yo veo disgusto. Recuerden que esa casa también es la casa de de viajar al extranjero, la residencia también en el extranjero y estudios superiores te decía viajes largos publicaciones, veo como un algo fallido en esa casa ok, en la casa 10 bueno, en la casa 10 tú te estás como regocijando por un logro que tienes en esa casa ok es la casa, es la carta 9 de copas 5 de, no las había dicho 5 de espadas en la casa 9 en la casa 10, digo, la casa 8, 2 de copas. En la casa 7, te sale la reina de oros. En la casa 6, el mago. En la casa 5, el haz de oros. Y si le leí las primeras cartas. Entonces, en la casa 10, te decía que tú te estarías regocijando por un logro que tienes en esa casa. Que es la casa de la vocación, éxito, vista pública, estatus. ¿Ok? Entonces, como también estás. Eh, si no te ha llegado esa congratulación, ese, ese beneficio que tú te has ganado, ok, bueno, tú estarías deseando algo grande para ti ahí, se te dice que te mantengas porque es una carta de, eh, cómo decir, de, de sentimiento, pero también es de eh, cierta esperanza que tienes, ok. No te dejes confundir con tus propios pensamientos, con la garabía que se arme alrededor tuyo. Sigue tu intuición, sigue tu eh, conversar con el universo, tu, lo que estés aplicando. En la casa 11 te sale reuniones, te sale alegría. En la casa 11, okay. recuerden que esa es en la casa de las amistades, grupos. También es la casa de las metas, deseos, ideales. Sociales, ok, o ideas, sí, ideas sociales. Ok, ahí sale como un triunfo, un éxito para Virgo, pero también sale reunificación o, o sale como puedes hacer un viaje corto por diversión o una a una fiestecita que te inviten o tú invitas algo así, veo algo bonito. Hay un romance para Virgo, hay un romance para Virgo y en la casa 12 finalmente te estaba la casa a la mente, subconsciente. La intuición, calma, lo invisible. Te sale un 9 de, de espadas. En un 9 de espadas, al lado de la carta del de mundo, que es la primera carta que te está representando, pues mira, es como que el mismo mundo te dijera, disuelve esos pensamientos, ya todo ha pasado, alguna situación de tener que visitar a alguien en el hospital. Ok, tener que visitar a alguien en el hospital. Eh, en la salud, cuidado los pulmones, los pulmones, los nervios, ok, en la salud, cuidado con accidentes, con electricidad, cosas así, ok, no veo caídas, si no veo electricidad o que estés muy agitado, muy agitada y quieras hacer muchas cosas a la vez, cuidado con ello, ok, y ya te decía, alguna situación que vienes arrastrando, se acaba con ese mundo, te estoy diciendo, vigo Está de ti, tú, si tú sigues en esa, eh, cómo decir, en ese autoencierro. Hay algo que tú puedes estar, que no encuentra salida. No encuentra salida, sin embargo ese es el eje 5, digo 12-6. Y en el 12-6 tienes al mago. Entonces es un tanto recurrir a tu mago interior, a tu maestro interior, ¿ok? Es parar la mente y pedirle al universo, pedirle a Dios a quien ustedes crean que esta situación que no puedes con ella porque es algo grande y está fuera del control tuyo como ser humano. Esos entes, esas, esos seres de, de luz y espíritu, ¿ves? que te alumbren, que tú le entregas tu carga a esos seres, recuerden que el hombre no es regido solamente por la materia, es regida por, o regido por lo espiritual, hay que pedirle mucho, muchísimo, hay que orar muchísimo y hay que hacer mucha meditación y pensamientos positivos, agradezco a todos los que me están escribiendo, no me ponen, si ustedes escriben para saber de mí, porque están preocupados por esas fotos que yo subí, que estoy con aquello el camuflaje y bueno, Pónganme si quieren ustedes ser, eh, tú sabes, ser nombrados en cada lectura. Pónganme el nombre y, y su signo. Y yo cada vez que vaya grabando, pues voy, los voy nombrando para saludarlos y bueno, para para tenerlos presentes, ¿ok? Bueno, Vigo, eso es lo que yo estoy teniendo. Voy a sacar dos cartas para las relaciones, porque me veo un poco cerrada con el tiempo. Y ya les digo, si yo veo que pues ya lo que voy a tener que hacer es lecturas y subirlo a Buy Me Coffee, ahí por 5 dólares. Podrán ver ustedes entonces, si las personas, si hay alguien que se, eh, no sé, que se motive por lo que es pagar la membresía del canal, que son 4.99, lo mismo les digo, pásenme un correo porque la plataforma no está conectada con el creador en ese sentido. Ustedes pueden estar pagando membresía que yo no lo sé. Si ustedes pagan membresía, por favor, háganmelo saber a mi correo electrónico que yo les dejo debajo de las lecturas. Para yo, entonces, si hago alguna directa, lo que sea. Lo que yo puse ahí creo que fue que los nombraría como VIP en ese momento, en esas lecturas directas o esas directas que yo hiciera. Voy a sacar para las, lo, las parejas. Dice que hay un tema con el, con el ser de ustedes. Con el ser interior de usted. Dice liberar Se libre, libera tu yourself Libera tu ser ¿Ves? Es tiempo de tomar el control de tu vida Virgo, es tiempo de tomar el control de tu vida No más esto, Virgo No más esto ¿Ves? No más esto Sino esto Dale comienzo a lo nuevo Porque estás en el camino ¿Ok? Dice que liberes tu ser Que es tiempo de tomar el control de tu vida yo estoy diciendo esto para las relaciones. Y aquí me está saliendo que... Mientras más se conocen uno al otro. Ok, getting to know each other. Dice, así como tú le reveles a tu, a tu amado, a tu amada. Ves lo que tú estás sintiendo, lo que estás viviendo en tu relación. La otra persona pudiera romper su borde, o su línea, o su, ¿cómo decirte?, su, esa, esa, a veces, entre las parejas se levantan columnas, se levantan muros, que tú sabes de mí hasta aquí, pero sin embargo, andamos con cierta duda porque entendemos que pudiéramos hablarle sobre esto a nuestra pareja, pero no lo hacemos, porque la otra pareja pone, es el primero en cerrar la puerta, entonces te dicen, que liberes tu ser, ¿Ves? Que libre tu ser. Mira, es preciosa. Mira todo el verdor que tiene esa, esa esa carta. Pero si ustedes miran, este es como un unicornio. Está en una, en una rotonda. Y sin embargo, él quiere saltarlo. ¿Ves? Hay algo que ustedes están teniendo un borde. Un cierre, pero es un cierre como les estoy diciendo. Una línea, ¿ves? Un muro. Hasta aquí, sin embargo, te dicen que liberes tu ser y que, y que su, entre ustedes se conversaran las cosas tal como las están sintiendo a la otra persona que están teniendo de pareja. ¿Ves? Quizás, quizás no. Esta carta te revela que eh, sería mucho más profundo, más arraigo o más, no es arraigo, sino más concreta y más que me sale esta carta que es muy fuerte para la, en la casa del matrimonio. ¿Ves? La reina de Horos, que eso significa estabilidad, amor. ¿Ves? En las relaciones, en las parejas. Bueno, yo les haría saber, si yo sigo haciendo algún video así, un escapado así como esta, de dos, tres horas, que estoy dejando de hacer cosas, porque trabajo en la mañana, 7 a 7. Yo les haría saber entonces, por mi muro, ya sea de Twitter, Todavía no me sé ni nadie de Twitter, pero sí en Instagram Mariposa PV 43 y en mi página de, de Facebook Mariposa Monarca Tarot, pero nada más con una sola O Monarca. Gracias Virgo por seguirme, gracias por ser, incluso tengo a la primera persona sin yo haber terminado de explicar la aplicación esta de Buy Me Coffee, fue una Virgo, fue una mujer Virgo ok, una seguidora de Virgo, quien hizo un primer pago, ven, entonces bueno, ella tuvo su beneficio, ella tuvo su lectura, porque yo les digo esto, pero después que pasan las cosas, de donde yo me quedo así, digo, no es suficiente lo que estoy entregando, ves, y en dependencia de cómo yo esté, pues entonces lo que hago es retomar a la persona y decir, déjame tu... tu información, hora, lugar donde naciste, y te hago que sea una lectura de 3 minutos, 4 minutos, o algo, no es que tú sabes, vas a entrar y solamente vas a ver el video ese y ya, no es posible que tenga tiempo en ese momento y te diga, óyeme, que se los aconsejo, si alguien se embulla a pagarme un café para ver algún video, en el momento que yo les diga ahora, ves, ese a partir de ahora, Siempre mándenme el correo Mari, acabo de hacerte un pago eh, Te compré un café, mi signo es este Y mi, orden así, mi Mi información es esta Una sola pregunta De amor o economía Una sola pregunta, y no es muy complicada Ok Ya si van a ir a la Lectura como tal, sí son 10 dólares Pero si es Que se vuelven miembros, son 5 dólares Mensuales si pagan membresía del canal, son $4.99 lo que yo tengo puesto. Yo borré todas las demás. Pero hay que comunicarse conmigo. ¿Ven? Bueno. En fin, Vico, gracias por todo. Gracias por tus visualizaciones, por tus likes, por tus comentarios de luz y bendiciones. Bienvenidas a las nuevas... Sus... Ay, sus... Ay, mi madre, suscripciones. <ríe> y... Es todo.